¿Conoces el SENA? Te invitamos a realizar un recorrido para reconocerlo. El SENA nació mediante decreto ley 118 del 21 de junio de 1957 en el periodo de gobierno de la Junta Militar posterior a la renuncia del general Gustavo Rojas Pinilla. Su creador fue el doctor Rodolfo Martínez Tono. El Decreto 164 del 6 de agosto de 1957 estableció que su función era brindar formación profesional a trabajadores, jóvenes y adultos de la industria, el comercio, el campo, la minería y la ganadería. El SENA es el resultado de la iniciativa conjunta de los trabajadores organizados, los empresarios, la Iglesia Católica y la Organización Internacional del Trabajo, la OIT. Es un establecimiento público del orden nacional con autonomía administrativa adscrito al Ministerio de Trabajo. El escudo y la bandera del SENA, diseñados a comienzos de la creación de la institución, reflejan los tres sectores económicos de entre los cuales se ubica el accionar de la institución. El piñón, representativo del sector industrial. El caduceo, asociado al de comercio y servicios. Y el café, ligado al primario y extractivo. El logotipo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 que contribuyan al desarrollo social, económico y tecnológico del país. Visión En el 2020, el SENA será una entidad de clase mundial en formación profesional integral y en el uso y apropiación de tecnología e innovación al servicio de personas y empresas. Habrá contribuido decisivamente a incrementar la competitividad de Colombia. La actuación ética de la comunidad SENA se sustenta en los principios de Primero la vida, la dignidad del ser humano, la libertad con responsabilidad, el bien común prevalece sobre los intereses particulares y la formación para la vida y el trabajo. Los valores están sustentados en el respeto, el libre pensamiento y actitud crítica, el liderazgo, la solidaridad, la justicia y equidad, la transparencia y la creatividad e innovación. ¿Quiénes somos? Somos una entidad que trabaja para mejorar la calidad de la vida de los colombianos. Si deseas obtener una mayor información puedes visitar nuestro portal de información www.sena.edu.co. En él podrás encontrar las regionales y centros del SENA a nivel nacional, las oportunidades de formación, trabajo, emprendimiento y empresarismo entre otros servicios. ¿Conoces las modalidades de formación en el SENA? El SENA cuenta con dos modalidades de formación la formación titulada y la complementaria presencial y la formación titulada y complementaria virtual. ¿Dónde puedo recibir información de los programas que ofrece el SENA? En la parte inferior del portal www.sena.edu.co podrás encontrar los programas de formación presencial o virtual y sus correspondientes cursos. De la misma forma, el SENA presenta el portal www.senasofiaplus.edu.co para presentar la oferta de programas para la formación titulada presencial y para la formación virtual. ¡Anímate! ¡Conoce el SENA!